Que tiene, ¿no? El efecto, no sé de Hoja de, lo diré, ¿no? De Kenshin, ¿no? Un poquito de Kenshin de Batusai Porque es obvio que yo no he parado En un año entero y no voy a parar nunca Muy bien, la verdad, gracias por preguntar Espero que también haya ido guay eh, tu mañanica Ha ido bastante fluida, sinceramente Ahora, pues, también he tenido el placer de conocer a un nuevo Creador de contenido y de estar con vosotros a diario ¿No? Como ya sabéis, a Rory, eh, En ese aspecto que nos ha hecho un raideazo y siempre Es Arnus Pro, por supuesto, eso está claro Que siempre me tiene en cuenta y en ese aspecto siempre Se lo agradezco de corazón, tanto a él como a Sparus ¿no? Es increíble. Eh, vale, me dijisteis que tenía que tirar los muñequitos para abajo, ¿no? Papá, si una papaya eh, sin ya eh, se convertiría en ti, papá. <risa> me encanta, me ha encantado. Me ha encantado. Hay que Jeffrey, tío. Ay que Jeffrey, macho. <risa> Qué gachón. Bueno, tenía la llave este pibe, ¿no? O sea, este pibe es el que tenía la llave, así que vamos a poner y lo incineramos, ¿no? Me dijisteis que abajo había como un horno, ¿no? O algo así. Papá, hay un playlist que se llama Stream Bridge, Eh, no la he escuchado, pero es música sin copy Hostia, de Spotify qué guay en ese aspecto Gracias Mantilla, ahora después lo cataré En ese aspecto, porque siempre es muy productivo Es música sin copy, ¿no? Como ya sabéis, pues está Twitch últimamente súper loco Eres como Juan, es súper Qué guapo contra... Qué guay, ¿eh? El de los puños, exacto, eso flipa, ¿eh? Eso flipa muchísimo Ese capítulo me moló bastante, ¿eh? Aquí estaba el ascensor, ¿no? Con el ascensor, ¿qué hacíamos? Nos íbamos para abajo, a, dijisteis, a una hoguera, ¿no? O sea, un, a un horno, ¿no? Hola, Iker, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo fue? La mañanica y el mediodía Muchas gracias, chavales, por estar todos los días eh, aquí conmigo Y dar tanto apoyo, por supuesto Y a todos los que siempre nos rolean No, este juego no Sí, lo voy a dar un poquito lo, O sea, un poquito solo voy a jugar, Lesslie eh, Voy a jugar una... ¡Ah! ¡Oh, ¿Qué? ¡No! Me voy para arriba ¡No! Es un poco creep en ese aspecto Tú eres Hitid, muchísimas gracias por ese mega follow. Espero que disfrutes del directo, por supuesto, y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad de Papá Gigomó en Twitch. Bienvenido, espero que disfrutes también, ¿no? Esa es la cuestión de siempre en ese aspecto de hacer los directos, ¿no? Es la caña. Para mí me voy ya que... Es el donde Verde, la verdad es que se parece mucho al donde Verde Es un, eh, ya lo sabéis, es un Namekiano <risa> flipa No es Ruby, no es Fernaflow, eres tú Que estás buenardo, que en este Benja, tío Os lo prometo, que no sabéis la ilusión que me hace También que vamos, eh, por supuesto Me he rayado, vamos poco a poco ¿no? Eh, también, eh... hostia Apreciando todas las cosas que hacemos A lo largo de todos los días, lol Han gritado, y eso es bonito, que lo sepáis Es apreciar y están guapísimos es stream streams, me alegra muchísimo el juego. Eh, eh, eh, es hermoso el juego, la verdad. Es bastante bonito, sinceramente. Bajo mi punto de vista es un juego que me está gustando muchísimo y lo estoy disfrutando con vosotros en directo, que es lo más importante, ¿no? Bajo mi punto de vista. Voy a traer más muñecajos a ver si los puedo quemar, ¿eh? Ve para acá, feeds. Feeds, feeds, ¡Sit! Eh, eh, eh, eh, Let me use hands. My, my sister. Y me alegro muchísimo que os gusten los string y que en ese aspecto también ya sabéis que no siempre será lo mismo, rubios, Auron Play. Es normal, también hay que abrir un poco vuestro campo de visión y también me incluyo dentro, ¿no? Sí. Mono, vámonos, Sid. Si y si no quiero irme, soy una diosa. La verdad es que Sid es la caña, cero. Es la cañísima, tío. Voy a intentar incinerar todos los peluchitos que hay, a ver si Sid puede meter algo, ¿no? Cuando eh, Bulma encuentra a Goku, cuando Bulma está eh, buscando las bolas de dragón, Bulma se sienta en la boca del dinosaurio. <risa> que suerte, Dino Qué cabrón, sí En ese aspecto Bulma Hace ese tipo de dentai. De <risa> la verdad Yo, tío, busco a gente Que tiene pocos espectadores Mira, eso se aprecia muchísimo, pussy, Porque también es cierto No siempre tiene que ser un, No sé Yo, la verdad es que me parto el pecho Tanto en juegos competitivos Como en innovar en juegos Que realmente, pues, Pienso que están guay para el stream Y se agradece, ¿no? Que también sepáis apreciar eso Y que muchos de ustedes Hayáis venido a este canal De esa manera Es la polla Es ¿eh? súper bonito La verdad Súper bonito ¿Qué tal, el luchador? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo ha ido el comeback? No me importa el juego Ni, lo, ni los problemas que hay Qué, qué gachón, tío ni, ni, qué, qué problema qué, qué grande, tío Ese aspecto me flipa Vuelvo a repetir en la caña Que sepáis eh, apreciar Este tipo de gestos Que siempre tengo también En ese aspecto Con toda la comunidad, ¿no? ¡Ey! Pero ve para abajo ¿Por qué va para arriba? Me ha troleado Pobre fillo que le cortan la cola Sí, pobre Goku, tío Le cortan la cola porque así no se convierte en macaco Macaco, macaco electrificado Madre mía, ese, ese vídeo es tétrico, eh De cojones, macho Ese vídeo es tétricísimo Lo no, que es bonito eres tú Ay, que no, no sé qué ponerme ya, tío Ustedes sí que son monosos, macho Que alegro todo la, O sea, me alegra muchísimo todo el cariño y amor Que siempre me dais en directo Es la caña Es que clases y... ¿Me puedo meter... No pasa nada, campeón. Veña, es principal. principalmente los estudios son algo que tenéis que focalizar muchísimo en ese aspecto. Porque siempre va a ser el bien para vosotros. Cuando lo deis a suscribirse me aparece algo como token y no me deja. ¿Lol? Qué raro, Matilla. Tokens. No debería. Este juego, de va exacto, es de miedo al mismo tiempo de busi pero también es un poco de puzzle. Y, bueno, plataformeo puro y duro, ¿no? Que realmente está guapo. ¡Viva el futuro, Rey Papa! ¡La <risa> no, hombre! Te vende una Loli, pero eh, primero... Eh. Tengo que entregarla bien, que gacho imagináis? So, a mí me daría miedo tener una muñeca así en casa. Creo que ya no se puede pillar nada más, ¿no? En ese aspecto, creo. O incinerar nada más, ¿no? Creo. Bonito tú, pero lo que lo que más me da coraje es que la gente tan buena como tú no es famoso y, y los que son famosos son muy chulitos, es pues, que da coraje. eso A ver, la cuestión es esa, ¿no? En ese aspecto campeón, el luchador, muchas veces lo que más me reconforta es saber que la comunidad que estamos creando sepa apreciar ese tipo de cosas realmente. Es la, es la cuestión, y para mí eso es muy importante porque bajo mi punto de vista, vosotros dais todos, todos los días en directo, y me dais un apoyo enorme en cada juego que también emprendemos y eso es precioso, tío, o sea, no no, no hay punto intermedio ahí, o sea, es la caña, y me alegra muchísimo, habrá streamer, como acabas de decir, que es eso, habrá que tengan mucho, por supuesto, muchísimos hype, y que todo el mundo pues esté con ellos siempre, pero también es normal, ¿no? en ese aspecto, es normal, porque llevan también su tiempo, como por ejemplo Rubius y tal y hay streamers más honestos y menos honestos, ¿no? ya lo sabéis, y demás, que siempre va un poquito como así. De ese palo. Yo igual tengo estudios todavía. Hostia, bueno, en ese aspecto ahí que eres importante. Siempre, pues voy a decir la verdad, ¿no? Lo prioritario siempre es, es tirar para los estudios. Yo terminé mis estudios y me dediqué directamente a lo que realmente me apasiona. Pero la pregunta es cuando la tortuga eh, se mete <ríe> en Chiqui Chum De y pelea contra Goku, se transforma en Ozaru y yo se destruye la luna, pero... <ríe> está súper guapo. Está bien la luna. Eso es que en cada anime hay pues, este tipo de cosas, ¿no? Es normal ese juego es Eric. Este juego es bastante guapo en ese aspecto porque es un juego de puzzle, como lo está diciendo también en ese aspecto a Busy, Es un juego de puzzle, es un juego también de miedo y al mismo tiempo es como plataformeo thriller. Está muy, muy guapo, la verdad. Bro, ¿por qué no tienes 2.000 viewers en vez de 100.000 seguidores? No pasa nada, campeón, te lo prometo Ven, ya todo llegará en ese aspecto Todo llegará a tiempo Porque nunca vamos a parar de seguir creando contenido, por supuesto, en Twitch Uno de mis capítulos favoritos de, de Bola de Dragón es el 8 Que es cuando el maestro Mutenrochin hace el primer... ¡Qué guapo! Que se pone mamadísimo Se pone mamadísimo, tío, para hacer el Kamehameha Es ¿eh? la polla, ¿eh? La verdad es que está guapo, ¿eh? Ver, ver en Goku desde el principio es la polla O sea, es la cañísima, macho es la cañísima, me encanta. O sea, es, es un cacho de, de, de anime. Forma parte de la infancia de todos nosotros, la verdad. Me he quedado buquete en ese escalón y yo he flipado. Estoy por eh, ganar mil puntos. Madre mía. Ah, tenemos que traer, mierda, lo fusible, ¿eh? madre mía Voy a decir eh, lo mismo que un personaje de un juego ¡Eh, primo! <risa> ¡Qué ganchón, tío! Es que no sé por qué la gente es tan mala y no se suscribe No te preocupes, venga en ese aspecto ya lo sabéis Que yo nunca pido eh, que, que os suscribáis Nunca pido donaciones, va más allá de eso Vosotros sois los que hacéis posible todo esto a diario Y estimas que, a, que agradecido ya solo con vuestra mera compañía a diario Es increíble Estoy ahorrando para comprarme un personaje ¡Qué guapo! El luchador. Ahora ponemos una batallita A ver si lo ganas Y Y en ese aspecto Pues puedes llegar a pillarte Un nuevo eh, champ Destruir el castillo del padre mil <ríe> Es eso La lía tela, eh Además de que Conseguir mil puntos Me ayudó eh, un, un poquito del bonus ¡Qué guapo! ¿Puedo enseñarle Qué cabrón! Sí, eso sale también Como un poquito de Entai ¿No? Es normal Me dice, bala eh, me dice balance de token De suscriptor Y no me, de y no me deja comprar ¿Qué paranoia? Eso es muy raro. ¿Cuál es el que has eh, imitado? ¿Imitado? ¿En qué aspecto? Eh, ah, en lo que ha dicho Jeffrey. Mala gente, son los spameros y hablando de eso, spam, que gracioso, tío. Ay, que Jeffrey. Se agradece también todo el apoyo que me dais, tanto en vamos, en, en Discord, en Instagram, en, en Twitter, eh, también en YouTube. Es amazing, macho. Es súper amazing super amazing, además lo agradezco porque vuelvo a decir, o sea, soy eh, la fuente principal y, y motor de este canal De que yo siempre eh, esté creando contenido nuevo e intentando eh, buscar las vueltas siempre a Twitch para eh, dar el mejor show posible, por supuesto yeah, Con Krilin, tío a comprar todas las cosas, eso es la caña, eh Cuando haces la lista de la compra Mola muchísimo, o sea, es que Dragon Ball tiene muchísimos valores Súper bonitos la verdad, súper bonicos También ese aspecto, como ya sabéis Todos los personajes de Dragon Ball eh, simbolizan comidas Chinas, ¿no? Por ejemplo, Goku es arroz Y en Super Dragon Ball, por supuesto, pues Champa sería eh, champán, eh, también el Beer sería vino, es eh, guapo ¿Por qué no funciona, tío? O sea, ¿por qué no funciona? ¿Me lo he cargado algo? Me tendré que traer los fusibles de atrás, ¿no? Cuando me levanto, eh, abro... Eh, miro las historias del Papa y recuerdo... De entrar y verlo en Twitter. Eso se agradece muchísimo, Mantilla, porque... Sois vosotros, vuelvo a repetir. Los que hacéis posible, esta eh, comunidad, ¿no? Que siga hacia adelante. ¿Eso debe de haber... Hay algo? Voy a intentar arrastrar la tele, aunque sea. Me parece que se puede llegar a arrastrar, ¿o no? ¿Qué coño? ¿No se puede llegar a arrastrar? ¿Qué es lo que se podrá arrastrar? ¿Este carrito o algo? Nada, ni de, ni de fly Una... O sea, esto que, que cague No voy a tener que arrastrar una silla ¿No me deja moverlo? ¿What? No me deja ni para adelante ni para atrás Flipa Porque tus streams son tan buenos Intento siempre dar mejor eh, espectáculo posible La verdad, y Se agradece muchísimo en ese aspecto Que sepáis reconocerlo Y también apreciarlo Porque todo lo que hago en Twitch Es para vosotros Y para disfrutar, ¿no? esto la segunda generación de Dragon Ball Lo siento, te traicioné Qué gacho, tío yo sé por qué eres el, el severísimo Papá Gigomón. Qué grande, macho. No sabéis eh, la ilusión que me hace en ese aspecto de que también, como vuelvo a decir, sepáis reconocer, ¿no? Que esto es un trabajo que me gusta muchísimo y al mismo tiempo también disfruto mogollón con vosotros. Madre mía, me ha baiteado dos veces, tío. ¡No! Baja para abajo, tío. ¡Ah, qué putada! Horrible. El ascensor, horrible. Horrible. Por supuesto que me acuerdo de Mazinger Z, Balta. Puños, fuera. Pechos, fuera. Afrodita, tío. Flipante, la verdad Es, es, es más, tengo aún un, un, unas cartas de póker De Mazinger Z Es la polla, la verdad Cuando, es verdad, eh Pobre, pobre Tortuga de ende Pobrecillo el Maestro Muterrochi, tío Yo nunca vi Dragon Ball Pues muy recomendable, la verdad Jeffrey, es muy divertida, sinceramente Muy, muy, muy divertida Flipa, eh Lo que ha dicho Balta ahora también Mazinger Z, mola Y Falcon Punch También mola muchísimo, la verdad Bueno, y los Power Rangers, de verdad, ¿no? Los, hostia lo, lo, Dios, qué mal rollo da, tío Ese conejito Voy a ver si aquí hay un fusible o algo Porque no entiendo qué es lo que está pasando eh, No sé por qué no puedo llegar a acceder a por los fusibles Para abrir ese ascensor de arriba ¿Cómo? <risa> es normal, también en ese aspecto Hay más, más o sea, personas más grandes y más pequeñas en el canal, ¿no? Por supuesto Creo que ni nada, o oh, yo estoy flipando Aquí ni nada, tío Voy con mi carita de osito Oh, el Bakugan Bakugan también me gustó Pero también en ese aspecto eh, Mantilla sale todo de metabots Metabot sale todo de ahí O sea, él es la caña Es la cañísima eso Qué guay Yo, eh, Nacho, ¿no? Mi hermano es el que tiene Básicamente los cómics edición eh, La azul, la verde Y la, y la roja y si te digo eh, que te he pasado un enlace de una película de acción real de 1974 al estilo de los Power Rangers con ese está rojo completo, qué guapo, pues lo veré, Valta, ya sabes y demás que Valta siempre tiene un gusto increíble y espectacular para eh, saber ¿no? En lo que está guapísimo y lo que realmente puede llegar a gustarnos, eso es la caña, la verdad, ¿eh? me, me flipa, me flipa muchísimo, pero mogollón, macho. En ese aspecto eh, alucino, porque es verdad Cuando siempre hemos quedado con Balta Yo y Nacho eh, nos han enseñado uno, unos cachos De peliculazos, incluso de artes marciales Súper guapos, chavales Incluso la de Hukong, esa me gustó muchísimo ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, tío? Es súper raro, ¿eh? estoy perdido Ah, oh, Popeye el marino, qué putada. La verdad es que aquí lo ponían todos los días por la mañana, campeón Jeffrey, eh, en emisión, eh, desde por la mañana. Yo lo veía desde muy pequeñito. Desde muy, muy, muy pequeñito. ¿Qué tal el charro negro? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va el martesito poderoso? Ah, amigo, vale, vale, vale. La llave del bichín eh, era para acá. Lo bueno de, eh, del, del capítulo. ¿Te gusta entrenar cuando Krillin quería vencer sus miedos y al entrar en ese bosque raro? Bueno, ese capítulo es muy bueno. La verdad es que es increíble, ¿no? La, la sensación que te llega a dar, ¿no? En lo que es Dragon Valent. Se viene, se viene fase movidita, la verdad eh, Ahora te baiteo, ¿y ahora qué? Vale, vale, vale, vale, vale, corriendo, corriendo, corriendo ¿Cómo? Ya ha pasado, no puede ser Le baiteo, le baiteo, le baiteo, le baiteo ¿Cómo lo mato, tío? A ese bicho ¿Puedo pegarle con un maniquí de esos? No creo, ¿no? En verdad o pues sí, corre mucho, o sea, anda mogollón eh, la fucking mano, o sea, anda mogollón, macho No sé qué es lo que va a pasar aquí Me pilla, me pilla ¿Lol? No puede ser ¿Qué leñes, tío? Vale, pues... Voy a intentar eh, coger un arma O algo, voy a baitearla, a ver Vale, vale, la baiteo Ajá, ya sé, ya sé dónde está tu debilidad, pendeja Ya te he pillado, bro Ya te he pillado Vale, vale, te baiteo ¡Ah, baiteazo! ¡Oh, no! ¡Maldita! ¡Maldita mano de la familia Adams, tío! ¿Qué pasa? Creo que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Quitarle el arma O sea, su, su muñón y, A ver, salta ahí Falla, vale, vale, vale, vale, vale ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Más adelante hay martillo Uf, ¿Pero podemos llegar allí, el charro negro? No me pilla, ¿eh? yo creo que me pilla, ¿no? Joder, macho, es que es jodido, ¿eh? La mano está... Ah, ya, está aquí ya, tío A ver que, cómo la baiteo, hago... Ah, ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¿No puedo? Va. ¡Ah! Sí lo he visto, ven, ya más Aún me queda un par de capítulos de la última season Por ver, la verdad que Creo que es la última, ¿eh? Y donde se descubren ese aspecto, el pobre Eren lo que va a vivir y todo, en ese sentido. No os he mucho, pero está muy, ¡ey! Muy, muy guay. No puede ser, tío, ¡vaya! Increíble. El team eh, definitivo: Yorick, Mick, Hannah, Jungle, Warwick, ADC, Leona, todo. Madre mía, qué miedo da eso. Vale, una base de pizza. Vale, vale, una base de pizza. Pues sí, sí, no te preocupes. Sí, no te rayes más Madre mía, o sea, flipa, ¿no? Bonsai, vaya, vaya trolls O sea, vaya fucking trolls Yo la verdad es que mmm, Las dos partidas que me eché después de comer Fue guay, sinceramente, o sea, fue bastante bien corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla, me pilla, pilla. ¡Ah, Qué putada, tío Vaya escodelo, sí, en ese aspecto es un coñazo La verdad, eh, bronce, plata es lo peor es lo peor, tío La verdad Y además que hay muchísima gente Que no sé Bueno, a ver Si quieres te cambio la gente Que en un 12-8 Bonsai dice que ya se quiere rendir Y que tira la toalla Eso también da asco, eh Principalmente Y yo, o sea Si tú te piqueas otra cosa eh, pues En ese aspecto No pasa Hostia No pasa nada O sea Puedes ir De una partida de algo Que no te haya tocado En ese aspecto Voy a baitearla A ver si puedo Vale, la baiteo Vale, la baiteo Pero no, me ha pillado, tío Me ha pillado, tío Me ha pillado ¿Qué? qué, qué? todos gilipollas Pero también es eso Es en plan Yo nunca había una partida Bonsai perdida, tío Del de League of Legends O sea, siempre puede dar Un giro vertiginoso Por supuesto Siempre, siempre No entiendo Por qué la mano Me, me está costando tanto, eh O sea, me está troleando muchísimo No sé si... Vale No sé qué, te, qué es lo que le tengo que hacer Aunque bueno Ese, ese Jamba ahí Ha sido eh, estrepitosamente bueno, ¿no? Se ha quedado buguet, eh? Se ha quedado buguet, eh? Yo creo creo que sí, cabras sí, chavales, eh? Yo creo que sí. Corre, corre, corre, corre, te pillo. Vale, se va a quedar ella bugue ahí, me va, a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, no me ha pillado. Tío. ¡Uh! Increíble. Vale. ¡Uff! ¡Uff! No, no me fío. No me fío de esta mano, me da cague, eh? Me da un cague enorme, me piro, me piro. Pero también es eso, la gente que quiere, pues muchas veces ganar la partida y o perder la partida. ¿Qué coño, qué coño, qué coño, qué coño, qué coño, me subo aquí, me subo aquí. No no no no no, güey. ¿Cuándo me va a caer la mano en la cara? ¿Hola? ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, joder! ¡Joder! Sabía que venía el susto, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tú puedes echarlo menos mal, macho ¿Qué tal, Feral? Este juego se llama Little Nightmare 2 el 1 está muy chulo, la verdad es que este juego es un poco de thriller También un poquito de, como ya sabéis, no puzzle y al mismo tiempo terror Como lo sabéis ya, qué guay, me alegra muchísimo que esta saga os esté gustando Me mola mogollón, he de decirlo que estoy muy entusiasmado con esta saga Por eso esta semana lo he dosificado un poco También es verdad que últimamente le estoy metiendo mucha caña al Fortnite Para llegar a los 20k, ya sabéis, antes de que termine la temporada Y también es normal, ¿no? Eres otaku, ¿verdad? Sí, bastante en todo, bueno, en todo, la, eh, en todo el respeto de la palabra, ¿no? En ese aspecto, como ya sabéis, también. Ey, ey, ey. En el LOL, en el fucking Fortnite. Intento siempre. ey! ey! ¡Me ha baiteado! ¡Me ha baiteado! Yo también la baiteo, ¿qué, señora mano? ¡Uf! Vale, la baiteo, la baiteo, la baiteo. ¡Qué perra! ¡No me jodas! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tiene más de un hit! ¡No me jodas! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Le he pegado la... al pie Increíble Qué mala suerte, güey. Qué de mala suerte Cuántos toques tendrá esta mano, tío Ya le he pillado, ya le he pillado el truco Vale, ahora es cuando me va a pegar Yo también te pego, mal... maldita mano Te voy a pegar otra ¡Ah! Maldita mano, tío, ¡A vea. A campo abierto, campo abierto, a ver, ahora me baitea, ¿no? Ahí va, yo también le, le voy a pegar ahora no, ahora viene mi toque, ¿no? Ahí va. Ahí vamos. Maldita mano. ¡Ven para acá! ¡Bastarda! La música, tío, de, de alien versus predator. ¡Eh, eh, eh! Vale, ahora, ahora no puedo fallar el tiro, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Menos mal, chavales. Muere. Bastarda. Mano asesina. De la muerte. ¡Maldita! ¡Mano! Demoníaca <risa> me voy, me voy Ya está hecho el trabajo <risa> Vale, el fusible A ver cómo coño lo podemos llegar a tirar, ¿no? El fusible, no sé, ¿eh? Sigo viendo desde, desde las seis Qué grande, qué, qué grande, tío Me alegra mogollón en ese aspecto, pero que también sepáis apreciar otro tipo de juegos, ¿no? No siempre los mismos, ya sabéis que juega mogollón de juegos, macho Y que siempre en ese aspecto Va a ser eh, genuino, voy a tener que golpear Eso, ¿eh? Voy a tener que golpear Eso con el cristal, ¿eh? Un poquito el labio, pero pero una mancha negra Lo que quedó, Hostia, la, las quemaduras siempre dejan un poquito de marca en ese aspecto Tres golpes necesitas, madre mía el charro Pero ha sido como de time, eh Me creía que ahora mismo estaba eh, luchando en Dark Souls Y has visto, no he visto animes de waifu, la verdad, lo más parecido a eso Ben ya ha sido... Eh... ¿Cómo se llamaba? High School of the Dead, ¿no? Que salía un montón de pibas, eh, ya me entendéis de Ligeritas, ¿no? Papá el Vengador, brutal, la verdad, Jeffrey eh, Os lo prometo que ha sido duro, ¿eh? La pelea contra la mano, creo que me la, nos la vamos a volver a encontrar Así que no la echéis mucho de menos Tres golpensitas la mano del demonio Es que me recuerda a eso, había una película también que se llamaba La mano del de demonio, tío Era guapísimo, salía creo que el pelirrojo de eh, Buffy, cazavampiros. <risa> me cago en la leche Cero que hacías tú aquí, tía Cero está raya, ¿eh? No le digo en acero. A ver si nos va a pegar un, un mordisco en la cara. Ahora vienes. Ma, me ha atacado una mano de la familia Adam. ¿Vienes ahora? ¿Really? ¡Ah, que estaba aquí el otro! ¿Cómo? No puede ser. Ella ahí ha buscado uno. Y yo me eh, yo iba a buscar. Espera, espera, espera. No, no. Aquí me, me estoy saltando yo una sala que no la, no la he visto, pero es la de allí. ¿Qué coño? No puedo pillar este. ¡No! ¿Qué hago? O sea, ¿cómo la pillo? A la izquierda un conector, sí, pero no. No puedo pillarla, mirarlo, No puedo pillar esta. ¿Hola? ¿Lol? Pero me dejo allí una zona. Eh, espera un momento, Charro Negro. Mira, creo que... A lo mejor no hay nada. Eh, estoy flipando, pero a lo mejor hay algo, ¿eh? No sé. ¿Qué coño, tío? Me ha rayado tela, ¿eh? Eso, ¿eh? Aquí me he dejado algo o algo por explorar. A lo mejor aquí hay algún sombrero de... No... Vale, un recuerdo, menos mal ¿Ya lo hiciste? No, o sea Lo del conector de la izquierda no lo he hecho todavía Un momentito, campeón, mira, vamos para allá Menos mal que hemos venido para acá y hemos pillado un recuerdo de... De momo, de mono Es una locura, ¿eh? Bueno, a ver para allá, tío, o sea, no Hemos partido esa puerta, hemos venido por aquí Entonces tiene que ser eso, ¿por qué no me deja interactuar, chavales? Con, con el fusible ese Espera un momento, porque no sé hasta qué punto por aquí puede que haya algo ¿Un bug? Salgo y ento entonces Si ¿Sí me dejas pillarlo Ese Jeffrey, tío A ver Hola Guapo, y voy a, a, a chequear, ¿no? El respawn de nuevo Entonces me voy para acá, a la izquierda Has dicho que hay un conector A ver ¡Ah! Vale, entonces me lo traigo para pa acá, ¿no? ¿Qué fue lo que te gustó más de eso? no ya A mí me gustaron las peleas y como las características de, de los personajes A mí me gustaron sobre todo eh, el, el boceto que tiene el, el, el anime, la verdad, en ese aspecto Me moló muchísimo, las batallas son apoteósicas, para qué mentirte, las batallas son apoteósicas Y me... ¡Qué putada la he puesto aquí! Me mola muchísimo también decirte, bella eh, qué es eso eh, La característica de los personajes que me recordaron muchísimo A las que hay o se pueden llegar a apreciar en Deadman Wonderland Que no sé si habéis visto ese anime, pero está muy chulo, la verdad Y me mola bastante eh, Tokyo Gold no lo termine de ver, por ejemplo, en ese aspecto Y la verdad es que son animes que Con los cuales también lo guay, ¿no? Hombre, a ver, me lío da dar la caña Me lío da dar la caña ¿Para qué me tiro? Me lío da dar la caña Es difícil esta parte Guau, wow, Charro, me, me estás ya cagando, eh. te lo prometo ya me, ya me estoy cagando, macho, encima Digo, madre mía, además quiero... Seguramente por aquí tiene que haber algún gorrito bonito, ¿no? De los que siempre nos dice Cero Y Miles también, nos dice Ey, papá, aquí te has dejado algo es duro de cojones, porque todos son confusibles, tío A ver qué podemos llegar A ver Vale ¿Hola? ¿What? ¿Cero puedes meterte ahí? No ¿What? Un momento, me he rayado Ahí vi una persona para electrocutarla, tío ¿Te ha pasado tu hermano la serie eh, que le recomendé? ¿Por qué le está gustando Que un viaje Qué guay, ¿cuál es la de los lobos, Balta. Ah, o cuál de ellas ¿Cuál de ellas? Porque, claro, las recomendaciones de Barta, como ya sabéis, muchísimos de vosotros, pues son increíbles. Vuelvo a repetir, ¿no? Eh, coño, eh, de The Voice, me, me está gustando muchísimo. La serie también de, coño, eh, Sweet Home. Me, me flipó, tío. Me flipó una... No me gusta esa señora. Señora, ¿usted está ahí porque sí o porque me va a atacar? Señora, no seas muy Silent Hill. No. ¿Qué coño...? Va, vaya terita Si tengo que tirar casquillo por ahí abajo Es como el pollito inglés Jujutsu Kaisen Hostia, qué guapo Pues después la... O sea, voy a verlo O sea, esa Ah, vale, ya sé cuál es está muy chula Coño, es muy divertida Me está gustando muchísimo el sarro negro Me está gustando mogollón La verdad, y en ese aspecto Estos días Ayer no lo metí Por supuesto, por lo mismo Porque quería dosificarlo, ¿no? Me cago en la puta, esa serie que ha hecho Balta está muy, muy chula, eh, la verdad Vale, a ver, ah, vale, vale, vale, ya entiendo Entonces ella va a ir donde está la luz, ¿no? Vale, se ha roto, vale ¡Amigo! Qué grande este Jeffrey, muchísimas gracias, mi hermano Se agradece, vale, vale Es el pollito, es el pollito inglés, ¿no? ¡Eh! Qué mal rollo Qué mal rollito das, señora Qué mal rollito, chavales, da, la piba ¿Qué cojones, macho? Mi primer anime, sin duda alguna Fue... Eh, lo diré, tío eh, Dragon Ball, la verdad Dragon Ball y Digimon me, me, uf, Que cague, macho, no se ve nada Me moló muchísimo, ¿qué coño es esto, tío? O sea, es que, claro, yo enfoco Como el trasero Vale, ahí arriba hay un... algo, o sea, un medicario O algo, muchas manos asesinas eh, Me da mal rollo Esa señora de allí, un mogollón Un mogollón Cago hago la leche. Ay, que Jeffrey, qué grande. Se agradece mogollón, ya lo sabéis, y demás. ¿Esto lo podré quiquear? Nada, ni de coña. ¿Y cuál fue vuestro primer anime? Yo veo eh, a un payaso asesino con una hacha en la mano y créeme que no lo pregunto si me va a matar. Lo... Me cago hago la leche. Eso da tela de cague, mantilla. Yo te prometo que ahora mismo aquí, con estos maniquíes, eh, siento un poquito de pánico. Porque no está eh, Sits. Siento pánico porque al no estar ella, no sé qué es lo que va a pasar. La verdad. Sé que todos estos bichos van a empezar a dar huertas por aquí A todos los que te siguen Muchísimas gracias, Leslie Coño, un mega saludo para Leslie Y su hijo también, por supuesto Al Charro, a ese Jeffrey A Benja, a Mantilla Me cago en la puta, tío soy enorme O sea, se agradece muchísimo en ese aspecto A Nicola, a Gonzay, que están ahí Estáis todos ahí Y a y también Que ya sabéis y demás Que en ese aspecto siempre están en falla Aunque no estén hablando Pero siempre también Porque sabéis que su trabajo Pues también Es, es de entrenador de fútbol, tío ¿Qué cojones? ¿Pasa? aquí no! ¿Pollito inglés por todos lados? ¿O ¿Qué? No puede ser. No puede ser. ¿Qué cague dan estos bichos, tío? Donnie, eh, nomás, muchísimas gracias por ese mega follow. Espero que disfrutes del directo, por supuesto, y de las grandes personas que forman parte de esta comunidad de papagigomo en Twitch. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo va el martesito? de Naruto y después el Dragon Ball, qué guay. Naruto también lo vi, la verdad. Y One Piece también me gustó muchísimo. Lo digo porque dijiste, señora, me va a matar. Sí, un poco. En círculo. Tengo que ir en círculo. Lol. Vale, pues voy a intentar ir en círculo. Uf. Estoy un poco... Ya me entendéis, ¿no? Cagadiño. ¡Corre! No metan la mano por ahí, señora. Eh... No puedes pasar mi primer anime y nunca eh, lo terminé. Se llamaba Sau. ¡Lol, Sau! Ah, Sauer Online, vale. Me, me quería que era, claro, Sau de la película de miedo. ¡Oh! Señor, pero ¿por qué me, me, me, me tenés.? ¡No! ¡Para! ¡Para, pendejo! ¡Para! ¡Viejo, viejo, pendejo, viejo! ¡No me has podido ver! ¡Qué mal rollo da! ¡Eh, eh, eh, eh, eh! eh! ¡Os enchufo con la antena! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! Uh, oh, ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Va a salir? Joder, perdonadme las palabrotas, chavales Pero me lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? En el, en el psiquiátrico este, ese se va a mover Estoy viendo venir Madre mía, chavales, me cago un 10 y me llevo una No me puedo ir de aquí sin investigar Si esto se puede abrir, eh, no me puedo ir de aquí Sin investigar todo, o sea, voy a investigar Todo primero ¡Wow! ¡Amazing! Es intenso, ¿eh? Joder, es intensito El pepe algo me da que ese bicho me va a asustar, pero bueno, aún así quiero explorar esa zona Es de terror, las palabrotas son naturales Es que te lo prometo, Jeffrey, menos mal que lo, que lo entendéis, pero me da un poco de ya me, de mal rollo, ¿sabes? Esta zona, eh, parece, me recuerda a Silent Hill en ese aspecto Ya muchos de vosotros sabéis que Silent Hill, pues al principio, ¿no? Eh, va de esto La luz es... Eh, ¿para cómo? Claro, Friday Night, eso mola, ¿eh? O sea, es una alusión en ese aspecto la verdad, algún día jugaremos a ese juego Sé que me voy a poner nervioso Y sé que voy a gritar como un loco Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que muchos me lo estáis pidiendo Y en un en un, o sea, en un directillo por la tarde Hostia, se puede hacer, la verdad Que es cuando hay más tiempo, ¿no? Por supuesto Es más, estoy totalmente acongojado, la verdad En este mapa Creo que este es el que más mal lo estoy pasando O sea, lo estoy pasando un poco mal, la verdad Ya solo por la mano maldita que... Ha... ¿Esto podría ir para arriba? No no, no me mola nada, se ha escuchado algo, chavales Si no lo habéis escuchado, algo extraño ¿Queso? ¿Y este queso? ¿Puedo pillar queso? ¿Rebota? ¿Cómo suena? Vamos a ver si aquí me encuentro algo Quiero un gorro, es que me dejaste flipado, tío Con los gorritos, macho O sea, que Miley y me dijeran que me había dejado Un par de gorros ya, apaga me gusta cuando hace directo de Little Nightmare, que guay A ver, a mí me mola, la verdad Este tipo de juegos siempre los voy a traer en directo, el charro negro Porque para mí son muy entretenidos También me mola muchísimo, he de decirlo Y también, pues bueno, como ya sabéis, son infinitos, ¿no? Pero dime el anime que aún eh, no has terminado de ver ¡Ah! El anime que no he terminado de ver Es el que dijo ante Balta ¡Ah! El... el... el... el... Hero, el Boku no... no hero, ese está guay, la verdad O sea, está guay, bastante guay porque son los superhéroes, ¿no? Como ya sabéis, tiene un rollillo bastante chulo me cago en la leche Me cago en la leche, maldita Me cago en 10 papajitos para que juegas a un juego de miedo Claro Tras el susto, tras el susto me, me, me cojo una mano de Resident Evil Madre mía, que cague, o sea Joder, hermano Menos mal que ya voy sobre seguro Menos mal Me cago en la, en la puta eh, eh, Esta parte es difícil Sí, sí, ya estoy eh... Vale, eh, vale, vale, vale me, me voy fijando en las puertas y ya está Ahora Gassim ¡Ah, no! Bastardo Joder, ¿cómo hago yo esto? No Me cago en la leche, tío ¿Qué tal, Codí? ¿Cuánto tiempo, cachón? ¿Cómo estamos, mi hermanote? ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo ha ido este tiempecito y cómo va el martesico poderoso? Vale Vamos a relajarnos, tenemos que ver las puertas, chavales Las puertas de estas que están ¡Oh, casi, casi, casi! Tengo ya recorrido, tengo ya recorrido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No me puedo agachar. Sí, sí, sí, sí, sí. Momento ultra distinto. Nice. Uf, ¿Qué? No. Señora, ¿qué? Señora, pare, pare ahí no, eh, ¡Ah! ¿Qué? What the fuck ¿Qué cojones, güey? Joder, la puta de oro, tío No pasa nada, campeón Cody. Siempre lo mejor que hay, ¿no? En ese aspecto es hacer foco a los estudios, ¿no? Cuando una vez estáis libres, por supuesto, no hay ningún problema ya sabéis y demás que siempre estoy aquí todos los días para vosotros y aparte Este, este Es la polla, tío Está bueno el juego Me alegra muchísimo Benja Que también sepáis Apreciar otro tipo de juegos Que no sea también El competitivo solo de Fortnite Me encanta Eso me encanta WTF Brutal Vaya caque, que me, me he cagado ahí, eh me, O sea, me, me he cagado ridículamente Me he cagado más Vale, voy por el medio Y ya está Creo yo que es el truco no ah ¡No! No es el truco tengo, pero no tanto como días anteriores normal, también, eh, después de todo lo que está pasando con el COVID va un poco retrasadas las clases, que también es normal no la verdad, pero también es lo más lógico campeón Cody primero los estudios sinceramente, ya después pues, nos podemos llegar a entretener no este juego me encanta que grande el charro negro, a mí me gusta bastante, pero es eh, de decir que muchas veces me asusto <risa> me asusto mucho, tío Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir por el medio y correr. Madre mía. Vale. Vale, vale, vale, corre, corre, corre, corre, corre. Vale. Vale. Vale. ¡Corre! No sé si va a pasar por aquí abajo. Ay, ah, ay, ay, la leche que me parió La madre que me parió, tío La madre que me parió ¡Oh, no! ¡Oh, me he tirado yo! Me he tirado yo solo con los nervios, tío ¿Pero por qué? Lo tenía ahí, lo tenía ahí Lo tenía ahí, lo tenía ahí Lo tenía ahí Se ve eh, buen juego La verdad es que Cody y Little Nightmare El uno es muy chulo, la verdad Y el 2 me está gustando muchísimo, sinceramente Por eso hace terror Sí, coño, pero son los sustos, ¿no? Son sustos tontos, como yo siempre suelo decir Pero me cagué cuando aparecieron Buah, y yo, o sea, y yo o sea, madre mía. <ríe> os lo prometo, Bella, que yo... O sea, no es, no son sustos de mentira. Son sustos de verdad, os lo juro. <ríe> Me cago en la leche, tío. Green, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va este martesito poderoso? ¿Y cómo ha estado este tiempo? ¿No? Casi, casi, casi. Esparda, se venía este, Es que no sabía si ese maniquí iba a venir por detrás nuestro. Y yo creo que sí. Me he puesto nervioso, ha sido mi culpa. Aunque esta fase la controlamos. Bueno, esta parte. Vamos a tener que correr, eh. Como alma que lleva el diablo. Vale. Ya. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, no mires atrás, no mires atrás, no miras atrás, no miras atrás, corre, no, no, Me cago en la leche Me me en la la tío tío La he debería haberla apuntado un un poco más, verdad Y Y meterme meterme un un safe safe me me cagué, es que tengo el corazón en un puño, macho Con el juego siempre Corre, papá, corre No, no he podido, Jeffrey No he podido, tío No he podido, macho No he podido, no he podido Qué putada Es que me ha pillado, o sea Anyway, me ha pillado Duro Duro, la verdad Vale, esto es eh, derecha, izquierda Izquierda, derecha, derecha Tampoco tiene mucho ya Me ha aprendido el recorrido Pero guau. Wow, voy a decir que madre mía Ahora que tenemos Voy a intentar safear ahora Así si no me pilla la mano Madre mía, los maniquíes, tío Madre mía, los maniquíes, macho Vale, vale, lo tengo, lo tengo. Ahora hacemos así. No te quedas ahí, ¿vale? Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, amiga. Quédate ahí, ¿vale? Quédate ahí, amiguita mía. Ahora hacemos así corremos para adelante, corremos para adelante, lo enchufa solo, lo enchufa solo, lo chupa solo. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. Vale, vale, corre, corre, corre que te pilla, corre que te pilla, Dios mío, corre que te pilla. Vale, ahora focalizamos a este, ¿no? Focalizamos a este y corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos como alma que lleva el diablo. Subimos, estamos seis chavales. No sé si van a subir, pero me voy ¡No! ¡Joder! Me compré un Dengon ¡Qué guapo! Ese Pokémon mola muchísimo Era un Pokémon, ¿no? ¡Qué tensión, tío! Ahí, ¿eh? ¡Qué tensión! Si te concentras, te da más... Es que es la cosa, el charro negro O sea, me concentro en eso, ¿no? Quita la caja del fondo Esta... Esta de aquí... ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Ojo, Green 28! Me cago en la leche, ole No me había dado cuenta Te lo prometo, ¿eh? Es una roca, claro, el Pokémon Roquilla Es ese ¿Qué coño, tío? Esto es una esponja, macho Vamos a ver qué hay aquí <ríe> Lo que ha hecho Green ahora mismo, vamos a ver Miedo me da Una foquita, la foquita que tiene el, el cuerno, ¿no? Vale, menos mal que lo habéis dicho Hemos pillado un recuerdo Mm, pero esto es, esto es un intestino Esto es un fucking intestino, macho O sea, ¿qué hace, tío? Ahí Que cague, macho Podré abrir esto, el jabón Lo de abajo, ¿esto qué es, tío? Madre mía, esto se va a mover o algo Menos mal, ¿eh? gracias por decírmelo, Green no, no, Es que claro, yo no me he hecho Little Nightmare, la verdad Qué guapo, no sabía eso, Green Qué chulo, tiene que ser bastante guapo, ¿eh? Utiliza el jabón para abrir la puerta ¿Qué? Ya me jodería, ¿en serio? Y qué chulo sería la caña a ver eso, ¿eh? En plan la cena post-crédito Tiene que ser bastante guapa O sea, la verdad, tiene que ser bastante currada El juego, la verdad es que me, me se está superando En ese aspecto Este juego está siendo, eh, básicamente, superior al 1 en, en muchísimos conceptos A ver si puedo gravearlo eh, con el jabón No creo, ¿no? No puedo pillarlo No, que no puedo? No puedo, ¿eh, charro? ¿Ah, sí? No No puedo pillarlo Y lo que pasó Qué grande ven ya en ese aspecto de vuestros padres y vuestras madres Por también ese aspecto eh, Poder, ¿no? Eh, permitiros el simple hecho de regalaros un PC Es la caña Y también siempre os tenéis que portar bien, campeón Es algo que le pasa a Sid como cinco veces en el primer juego ¿Lol? Hostia puta Qué guapo entonces O sea, es un tres guapísimo eh, vale, el jabón para abrir la puerta. Ah, vale, vale, te referías a esto, charro. Vale, vale. No fallo ni una, ¿eh? No fallo ni una, chavales. Con el avión de papel... Me pa vale, me pasó lo mismo. Ese se va a mover. Estoy totalmente seguro de que se va a mover. Yo lo veo. Ya, ya no puedo dejar de ver a los bichos estos como que se van a mover en cualquier momento. Eh, vale. Eh, ok. Por las tuberías, ¿no? Moviendo el cubito. Si apago esto, tío. Vale, este hombre estaba aquí atado, tío, en la ducha, macho O sea, que cague Tengo que mover el cubo, tengo que pillar el trapo Apaga la luz, vale, apago la luz me, Es que me he cagado, ya buah, Voy en ese aspecto green, es un poco Ya me entendéis, trambólico, madre mía Vale, supongo que llegando O sea, aquí puedo llegar a saltar, ¿no? Empujo y ya está O sea, puede ser más fácil de lo que es Nada, ni de coña eh, Vale, voy a utilizarla así Vale, es lo que iba a decir, utilizo la silla de ruedas Es que antes, eh, Green no sabía ¿Lol? No sabía si se podía mover la silla de ruedas ¿Y de aquí lo puedo empujar? Para no voy a ver Sabía, no se, no se muere porque eh, Le da la duda del techo Menos mal que no se mueve por eso La verdad, creo que no tiene fuerza suficiente Mono, eh... Fucking momo... A ver... No me deja, no me deja interaccionar con ella, eh. Apago la luz, ¿vale? Eh... Voy a buscar el interruptor, que no sé dónde está. Claro, eh, vaya, vaya, vaya tela, tío, lo que sabéis, macho. Increíble. A ver, ¿dónde está el interruptor? Ah, vale, vale, vale, sin problema. Vale. Uf. Bueno, sin comentarios. Mm, vale, vale, sí. Si de... ¡Ah! Eh! ¿Qué cojones, macho? Hijo de puta, sabía que venía el momento maniquí, tío. Para, para, bro, para, te estoy alumbrando, churrita. ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Maldito bastardo. Muchas gracias, Green. Eh, eh, voy a ir antes de hacer esto, pues, ah, maldito. Martito bastardo Ven para acá ¡Fus! ¡Roda! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me cagué uf. Eh, Yo sabía, ¿no? Sabía que se iba a mover Con lo que ha dicho Green, Pero al mismo tiempo Madre mía Problemas re resolvido Qué bueno, tío nada pero me he cagado, chavales En plan uf. Es que es duro, la verdad eh, Sabéis y demás Que esto es un sustaco eh, Tras de otro ya Ahora mismo esta zona Es la que más eh, sustillo Me está dando, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh? Me está dando un... Joder, macho Joder, macho Y aquí está todo apagado Venga, señora, no se va a mover usted los cojones Se va a mover usted Mayer, ¿la habéis visto la boca? Eh, va, vale, tranquilo, amigo mío, tranquilo No queremos nada hacerte daño, ¿vale? No Me cago Muelas, tío Qué leñe Vale, voy a intentar ir pegado por la pared para enfocar a los dos o tres Que se me van a mover aquí Vale, ahora es como una bola. Eh, da, dar huertas. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale Madre mía, chavales, qué coño, tío. Macho, no puede ser. Te, te estaba apuntando. En fin, la hipotermia. <risa> Me he intentado dar una huerta, o sea, en forma de bola, como ha dicho el charro así, en plan, todo el rato esto. Porque si no, apaga. Esto parece ataques de Titan, madre mía, eh. No, no puede ser. Joder, macho. Es que hay siete maniquíes. Hay siete maniquíes, tío. Y si los, me... o sea, si los atraigo esto para acá... A ver, ese no... ese no se movía. O sea, era este. Y papá seguía seguía. Yo... ¿Le, le... ¿Habéis visto el truco de darle vuelta? Vamos a ver si nos si no siguen los perros. Todo el mundo es F brutal, green, ¿eh? En ese aspecto brutal, macho. Es decir que es acojonante... Sí sirve <risa> ¿En serio que sirve así? Dando vueltas No me jodas, tío Es que es muy complicado O sea, dando vueltas es muy complicado Tío, macho Joder F por timulo brutal, eh Es que ahora, chavales Se me va a mover los otros Es que, que... Madre, madre Hermano, ¿hasta dónde vienes andando, churra? Ahora este es el peor, tío Vale, vale, vale, son cuatro Este es el peo, tío, este es el peo Vale, vale, vale, lo tengo, lo tengo No, no lo tengo Vale, sí, sí, sí, lo tengo No, parece oh, ¿Qué hace? Le estoy enfocando la cara ¡Oh! Hostia, me creía que me habían pillado me, me he cagado un poco, ¿eh? Por cierto, eh Te ha comentado algo Nacho eh, Que me lo he llevado al... Se ¿En serio? Te la has llevado al server super chetado What? Ah, oh, la leche, perdón Me cago en la leche todo papa, madre mía ¿Qué pasa si canjeo? Eh, que hago, hago un dap en ese aspecto Espera un momento, a ver Espera, que no quiero que el green esté baneado O sea, ¿cuánto? ¿Cinco segundos? Vale, vale, han sido cinco segundos Por supuesto ¿Y cómo que te la lleva llevado al server súper chetado? Vaya cague, tío Joder o Esa parte es la peor de todas, ¿eh? O Esa parte es la peor <risa> Necesito otros pantalones, me encanta Vale Vale, genuino No, no, no me voy a poner el mote Es que no sé qué es lo que pasa en ese aspecto Campeón, eh, green, que eh, muchas veces Uf, qué potra, macho Muchas veces el, el Nineboy. Y mira que he quitado lo de los emotes, eh. He quitado lo de los emotes, la verdad. Vale, el tirón. Uf. ¿Cómo paso yo? ¿Cómo paso yo? Ayuda, aquí me limpia? <risa> yo me he cagado, chavales. Me, me he cagado. ¡Oh! Increíble. Gracias, Cero. Esto podría hacer algo con él o interactuar. Con la leche. Es que son 11, creo. Son 11 emotes y lo he quitado, la verdad. Te lo prometo, Green. Sí, lo he desactivado en el Ninebot, Pero aún así, desactivándolo, no me deja Te lo juro O sea, no me deja más eh, Coño, muchos de vosotros lo habéis puesto Y os ha baneado Sí, veo O sea, ahora lo voy a revisar de todos modos Qué susto, chiquillo Busy, eh, Madre mía eh, Tengo los flores eh, O sea, los, los flores Toma ya, tengo los nervios a flor de pie, macho, con el juego Joder, macho Además que esta zona es muy dura Que ha hecho cero porque los maniqués no me lo esperaba, un poco de Silent Hill, eso me mola, eh, han metido el Silent Hill aquí, es la caña, la verdad No, sí, sé que la lluvia de moto está bastante cool, la verdad, en ese aspecto, pero, Vamos, lo bueno, tengo desactivado, es malo lo tengo súper disable eh, os lo prometo Y muchas gracias de nuevo por todo lo que hacéis a diario, chavales y chavalas, lo agradezco de corazón, vuelvo a repetir, no, todo el apoyo que me dais a diario es genuino Maniquíes controlados por la mano Que le atacó antes La mano así un poco familiada momento familiada Pero ahora estoy metido En rollo totalmente Silent Hill Silent Hill Vaya hide. <ríe> Me he cagado, tío vaya, vaya cague, macho Vaya cague con los bichos Joder eh, Ya sabéis que este gameplay eh, Bueno, el siguiente gameplay Lo tendréis eh, mañana seguramente El Iternaimer Hoy tendréis uno de Fortnite En ese aspecto Que le vamos a dar a El gameplay de Fortnite La verdad No me, da, no me, da, no me gusta, eh sin problema, coño, el charro. Ya me jodería. En un hospital eh, está el paciente y él... El paciente es el boss. Sí, edito mis propios vídeos. O sea, por Sony Vega, punta pala, la verdad. Qué cague me da lo que acaba de decir Green ah, a ese bicho extraño. No es la silla, no es la... Eh, eres tú que sos un rey. Qué grande, nada, pero en serio. Te lo prometo, campeón. Ven eh, ya que sois vosotros lo que hacéis posible que yo siempre tenga ganas de crear contenido en Twitch y sea muy o sea muy feliz por lo que hacemos no a diario por eso esa mano estaba en la habitación con maniquíes porque les haces un, un cuerpo y las manos controlan el maniquí pero la luz le molesta no puede encontrar la luz the lightning flipa y mola mucho, ¿no? A mí me mola muchísimo en ese aspecto, eh, te lo prometo, eh, eh, coño, eh, sí que me encanta lo que es el todo, el hacer los vídeos, ¿no? Me mola muchísimo, pero también es muy duro, porque he de decir que... Mm, me he cagado con, con Shits, tío. No se lo podría encomendar a nadie, ¿no? En ese aspecto, porque me da cosillas. Me, o sea, son muchos gameplays metidos dentro de otro, y otro dentro de otro, y otro, y así en todo el rato. Es como que siempre los tengo que ir descargando, y es una putada, porque tengo que ir del... Lo diré, del... ¿Qué coño? No? Madre mía. Madre mía, voy a pegarle, ¿eh? ¡Es la mano, maldita! Tengo que ir... Oh, guau, ¿Qué coño? En Twitch tengo que ir al gestor de vídeos y ahí descargármelo de poco en poco. Y la verdad es que siempre en ese aspecto es duro. Es bastante duro, pero disfruto mucho editando los vídeos. Voy a ver si puedo matar a la mano. ¡No! Oh, oh. Madre mía, que... ¡Va, va, me ¡Va! Me caga con panete, tío ¡Ah, Dios mío! ¡Qué grande! O sea, lo agradezco de corazón, Busy, en ese aspecto Pero no, no me molaría, en plan, dejarle ese cargo Ni a mi propia pareja Le, le, le doy mis vídeos, tío, para editar Porque es una locura O sea, tengo tanto contenido en ese aspecto que es loco O sea, ahora estoy loquísimo Porque tengo también la saga de Little Nightmare ahora Entera que hacer eh, Y lo tengo, poco a poco los voy eh, sacando, ¿no? Como ya sabéis, hoy por ejemplo, cuando termine el directo y vaya a ir a cenar Pues básicamente me voy descargando la parte de hoy que corresponde La archivo en una carpeta que pone el Nightmare y así con todo Y con el Fortnite lo mismo, el Fortnite lo que pasa es que hay mucho contenido también offline de Que ese contenido básicamente lo tengo que ver en plan... ¿Qué? ¿Dos manos? Me va a notar, me va a notar, obvio El contenido en el sentido de que es más complicado porque es como offline eh, Sé a lo mejor en el qué punto de la partida es y más o menos como siempre monto los vídeos Que también es duro pero también lo agradezco en ese aspecto eh, Qué amable, tío, qué mono ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos, mi hermanote? El boss es el hospital Madre mía, qué cague, Green ¿Cuál fue el primer eh, youtuber que viste? Ah, pues la verdad fue el rubio Con flechipollas <risa> Fue la primera persona que vi en directo En plan, bueno, viendo, o sea, haciendo vídeos no eh, La verdad, me flipaba Bajo mi punto de vista Creo que lo tengo que matar antes de que salga la otra Vale, pues he fallado ese misclick duro Vale, la mato ¡Maldita! Bastarda, ¿dónde saldrá, tío? Ahora, tengo que matarla ya, tengo que matarla ya, tengo que matarla ya Vale, tengo que matarla ya, ahora, pegarla ¡No! ¡Uf! ¿Qué potra? Me llamaban papá Higol Potra Eh, hola Vaya, potrilla Potrilla, no, no, no, no, me va a pegar ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, mano, nos volvemos a encontrar Madre mía, Jeffrey me persigue ¿Quieres saber cuál es el boss del hospital, el doctor? ¿Qué es el boss? Madre mía, qué, qué cague, macho. ¿Quieres una pista al boss final del juego? Hostia, no, a ver, en ese aspecto me, me gustaría, ¿no? Arro, arro, arro, arro, lo que ha dicho Buzzi, arro, arro, arro, completamente, completamente. O sea, eh, que yo, al igual que casi todos, no hemos jugado el juego. Ya de por sí no sabía que era el, el boss, del hospital. O sea, yo me creía que estaba encantado o algo, no sé. Joder, macho, voy a intentar traer la paga. <risas> Madre mía. Que la verdad es que el juego me está gustando muchísimo porque también lo estamos viviendo nosotros de una manera genuina, ¿no? Es que... No, me va a pegar... Concéntrate, papajigo, me cago en la puta Esto es Dark Souls <risa> Es que me, me, me recuerda a eso O sea, no puedo objetivizar, obviamente, pero vaya Madre mía Tengo que matar primero a la mano de que sale la primera Tengo que matarlo, tío tengo que matarlo, gente <risa> Venga, papá, tú, que, que tú puedes, que grande, tío Que bueno, macho, me alegra muchísimo, o sea Es increíble, ¿no? El simple hecho de que, por ejemplo Hoy muchísimos de ustedes vengáis eh, Por un follow y os sintáis cómodo Es la mayor satisfacción personal Que me puedo llegar a encontrar, ¿no? En Twitch, es eso lo, lo más bonito Bajo mi punto de vista Es la caña, yo me siento muy feliz por seguir creando Contenido en Twitch y en ese aspecto Se ha quedado parado, que bien Vale, sale la otra, ahora le pego a la otra, ¿no? Vale, vale, vale, vale no, no, no, no ahora le pego a esta ¡No! ¡No! Me he puesto encima de ella, tío ¡Ah! Te retaré a adivinar cuál es el boss? Hostia, a ver, mientras que no sea Sid, de putísima madre <risa> o, o la anciana, la anciana es jodida, la verdad Pero bueno, lo, lo tendremos que ver, a ver lo que pasa Estoy bastante intrigado por llegar al final de, de, de lo que es el juego también eh, Creo que a lo mejor me lo voy a pasar en el speedrun entero en un día Puede ser, ¿eh? ¿Qué tal, Álvaro García? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo ha ido el martesito poderoso? Me cago en la mano de, de Dios Vale, una vez, ahí dada, timing perfecto Me voy por aquí, me voy a alejar de la otra mano ¿eh? El truco creo que está en alejarme de la mano De la malvada mano Uf. Vale, va a salir la otra Ahora tenemos que centrar el foco en esta Vale, vale, vale, ven, ven, ven Ven, ven! ¡Ven! Oh, -oh. oh Dios, he saltado y todo, chavales Me cago en la puta <ríe> Me cago en la puta, tío ¿Crees que algún día puedes eh, ser igual de eh, Severísimo y buen striver como tú? O sea, ve, por supuesto en ese aspecto Yo, yo no soy el máximo oponente a nada En ese sentido, ven, ya siempre me gusta tratar a la gente con humildad Y no soy más que nadie Pero pienso que cada uno tiene un potencial dentro de, de, de su interior Que de, de debemos de sacar, ¿no? A relucir siempre, macho Siempre, siempre Pero siempre En la mano de Dios, brutal Es que te lo prometo, Bussi, que lo estoy pasando un poco mal Porque de esta mano se me está entrevesando Y son tres golpes lo que le tenemos que dar Que antes lo ha dicho el charro Tres golpecitos, la ha cagado Dios, qué potra la like que potra, ¿eh? 3.000 horas later Brutal, ¿eh? Yo creo que sí, que va a ser 3.000 horas later Va Joder, joder, mano del diablo A ver si puedo Objetivizar a esta, a ver No, ahora esta, no Vale, uf, qué bien, tío Va, se ha quedado ahí buque eh Va, va, va, se ha quedado... va, va, perfecto, una mano muerta, chavales Ya está, ya está, ya está Ya está hecha Ya está hecho, a hacer puñeta Vamos, vamos, te queda un hit No hit, ¿eh? Vale, ahora me matan en el último try. ¡Uf! ¡Maldita! ¡Bastarda! ¡Sin padres! ¡Madre mía! Que tu, ma tu, tu padre era una mano. Que se fue. Se fue. Submuerto. <ríe> la leche, tío. ¿Quieres saber por qué sí te, te saca de la tele cuando te mete? No se explica en el juego. ¡Qué guay! Claro, en ese aspecto... Eh, no sé, puede que sea la conciencia, ¿no? Que tiene. Menos mal que lo hemos hecho, chavales. Me cago en la leche. Que también me gustaría irme a Super Mario 64. <ríe> Vaya mal rollo, tío. Aquí abre una máscara. Abre una máscara aquí, chavales. Puede ser, ¿eh? El papá, eh, mano, se fue por un cigarro. Menos mal. Menos mal. O sea, eh, se fue... Su papá, mano, se fue, Jeffrey. Exacto. Por cigarros y no volvió nunca. Dijo, no quiero estas manos. Son como hijos. Son muy agresivas. Y, y se fue. Voy a ver qué, qué, qué... Porque sabe lo que hay detrás de la puerta. Hostia. Pero es un portal, ¿no? Onírico, por lo que se ve. Es un porter gaze. No sé, no, estoy haciendo el tonto para ver si encuentro algún gorrito <risa> Me cago en la leche Esperado Bueno, venga, sí, sí Yo, ¿Wey, ¿por qué? ¿Por qué algo? ¿Sate? ¿Ven ya en ese aspecto? ¿Eso es un qué? ¿Qué ¿Qué cojones? No es un portal, hostia Ah, bien, ese aspecto green eh, eh, Siempre pido paciencia, ¿no? Eh, cuando nos hagamos el juego wow, también veremos el final Mola, ese aspecto También me dijisteis que esto es eh, básicamente... Bah, voy a correr como un diablo, ¿eh? Joder Me dijiste que esto cuenta al principio del Little Nightmare 1 Siempre papá en cada cuarto rompiendo el vídeo Siempre, es que no sé eh, Me da caga que Jeffrey, a lo mejor sale ahí en ese aspecto No puede ser Pres F, Oscar, brutal, macho el, el, el gordito ese me está dando poco yo no sé si mi papá se fue porque tenía otra familia Ah, pero no te lo tomes en plan... No lo he dicho... Ya. Ha sido una broma, simplemente Ha sido una bromilla lo que he dicho Eso también me entristece un poco Pero a ver, tu papá Qué mal rollo Joder Tenía razón, Busy eh, Sí, espero... ¡Un momento! ¡What the fuck! Ah, vale, cero me acaba de... de por dónde tenemos que ir Me cago en la leche, tío Voy a ir lento Voy a ir lento, como ha dicho ¿cómo? Me cago en la puta tío Como ha dicho Bussi, tío Me cago en la leche, a ver Dejo que se vaya, vale ¡Qué mal rollo da! ¡Qué mal rollo da, tío! Joder, hermano Vale, no voy a encender la luz La luz fuera, apacatiña Madre mía, madre mía, ya viene, ya viene ¡Quítate de aquí, Sids, por favor! Vete Vale, vale, vale, me ha dado tiempo para que me vaya por aquí Vale, vale, vale, vale vale. Uh -huh. ¡Qué mal rollo da! ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué grande! Me alegro muchísimo, la, la verdad Campeón, en ese aspecto, ven ya Ya sabéis que a lo mejor, pues, muchas veces pues, Las personas no están preparadas para tener un hijo o una hija y muchas veces pues son así. Ya la tengo a ver qué mono, tío. ¿Me persigue? ¡Oh! Y me alegro también en ese aspecto porque... Eh, no, o sea, vuelvo a repetir, te pido disculpas por si en algún momento... No puede ser, tío. Le he dado. Oh, no, no, no, no, le he dado con la luz y la ha cagado. No lo he dicho en plan, lo, lo he dicho de broma, básicamente. No te preocupes, vamos, que es eso. Yo soy muy payasín, ¿no? Eh, más cuando son este tipo de juegos. Me pongo nervioso y vaya, ahí lo tenéis. Vaya, vaya cague, tío. Vaya cague, vaya cague, bro. Vaya cague, vaya cague, bro. Vaya cague, bro. ¡No! Mano larga. Parece gordito, pero tiene la mano larga. Me compré a Goku, qué guay. Y también mi bro, mi rey mi crack. En ese aspecto siempre voy a estar aquí para vosotros, campeón. Uh, ¿Qué es lo que le tengo que tirar? No me jodas, que tengo que ir hasta allí No me vas a coger ¡No! Sí me ha cogido, maldito Maldito Maldito De miedo el que te persigue en el juego mm, eh, Vaya, me persigue muchísimo, te lo prometo Bichos que dan miedo Justo llego eh, cuando se acaba ¿Cómo que? ¿Por qué? Eh? No se acaba Hacer gacheto brazo, brutal Hey, hey Doctor Gadget ten, ten. Me flipaba muchísimo, tío Me flipaba mu muchísimo, la verdad, la serie y, y el perro, Milu Milu no, perdón, Milu es de Tintín <ríe> Me he desviado yo eh... Me va a pillar ¡Me va a pillar! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Me cago en panete! ¡Me cago en panete! Increíble Que Kyogre me lo compré también Qué chulo Ese Pokémon mola muchísimo Pero vas a aprender ya directo a Alan El Doctor es un cuerpo pálido e inflado LOL Que cague Uf, Vamos a ver si podemos, eh Uf, Pepe de Jedi nos tiene que dar fuerza, Oscar Nos tiene que dar mucha fuerza, macho Joder Estoy jugando de chill, eh En plan... A ver Este señor... Joder, macho Vale, creo que está... Voy a, voy a esperar a que coja otro cuerpecito de niño raro ¡Ah! Me cago en la leche, tío Joder, macho Vale Poco a poco, poco a poco me lo llevo ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Te va a ver? No, ahora viene por mí No, papi, no, papi, no No, papi, no, no, papi, no Mierda, me ha pillado, tío, chavales, me, ha, me acaba de pillar ¡No! ¡Corre! ¡Bastardo! Vale, vale, vale, vale Troleado, puto Troleado, troleado, troleado, troleado, troleado ¡Dale, dale puto! Vale, lo hemos abierto Ya está, ya está, yo creo que está, ¿eh? Checkpoint, ¡la vida! ¡Oh! ¡Qué potrilla! ¡Uh! ¡Let's go! Menos mal, chavales, corre Vale Uf. Madre mía, este bicho da asco, tío Vale, tú eres un pro, macho Eres un pro, joder Hostia, ven ya, eso sería la caña, la verdad He de deciros que eso sería la caña Eso sería muy rubio, pero mola No, F, brutal, brutal, no voy a parar de correr Me da igual, no voy a parar de correr, esto tendrá un... Buah, no, no, qué coño, no, no ¿Cómo? ¡Ah! ¡Maldito bastardo! No puede ser, me va a pillar <ríe> Muchísimas gracias pussy. en serio eh, Me alegra muchísimo, vuelvo a repetir Siempre que venís buenas personas y, y de índole, ¿no? De corazón grande, se agradece mogollón, macho Muchísimas gracias, me cago en la puta Y espero que te vaya bonito, por supuesto Y que también descanses, ¿no? Que aproveches este martes también Y que haya ido guay los Valorant también Yo ya sabéis que en el Valorant soy un poco cono Pero siempre pues, intento jugar a muchos juegos al mismo tiempo estoy, eh, estoy cagadísimo con este boss, tío y muchas gracias de nuevo, me cago en la leche Cuidado, green Vale, lo, lo he entendido, a ver, lo he entendido ¡No! Si yo, yo para arriba es porque me va a atacar desde arriba Increíble Cuidado Green, campeón, que son 5 segundos ahora Si yo juego, ese me callo eh... <risa> Apenas he empezado, claro, es eso Exacto, es eso sin mirarlo, eh. Madre mía. Achichirrión. Sí, tengo la postura en la M, la verdad. Me salió como si estuvieras terminando el de esto. ¿En serio? Hostia puta. Vamos, que tú puedes. Muchas gracias, Oscar. La verdad es que está siendo muy intenso. Te lo prometo, campeón. Está siendo muy, muy, muy intenso. Esta parte, lo que es el hospital, es increíble.